quiero agradecer primero, como, como mis compañeras, la, la invitación. También mucho la organización de las jornadas en el sentido de la manera que ha configurado las mesas, los equipos eh, de esta manera transdisciplinar y las conversaciones que de algún modo pueden, pues, van a poder permitir. Entonces, eh, esto vaya por delante. No voy a, a contar en la, en la complejidad que tiene, en la densidad que tiene eh, el conjunto del proyecto FLOG Society, que significa Free, Libre, Open Knowledge eh, Society, sino que me voy a intentar centrar en algunos de los aspectos que entiendo que hacen que pues, hayamos sido invitados a eh, exponer y establecer este diálogo aquí, que son particularmente un poco la pertinencia, la oportunidad que este proyecto, que en principio se desarrolló, pensado, en, en, el, en el Estado y en la situación ecuatoriana y en América Latina, puede tener hoy, que creo que son muchas, eh, para la situación que se, vive, que se vive aquí y que se vive también en el, en el Estado español. Entonces, en este, en este contexto, eh, bueno, la primera cuestión es que eh, Flock Society era un proyecto, o sigue eh, aportando en esta línea, pero en su tramo principal, eh, se articuló como un proyecto de producción de materiales, de código de muy distinto tipo, para hacer esto que, que pone aquí, la transición hacia la economía social del conocimiento en un, en un contexto dado. Esto, en la práctica, eh, ¿qué significó? Pues significó ...producir eh, código de distintos formatos. Pues, por un lado, eh, significó eh, escribir libros gordos como el que está ahí... ...con recomendaciones de políticas públicas en áreas que entendíamos... ...que eran vertebrales para realizar esta transición. En educación, en ciencia, en cultura, en agricultura, en biodiversidad... ...en conectividad, en infraestructuras, en software, etc. También significó producir eh, mucho software para poder hacerlo. Significó producir... Eh, otro tipo de normativas, muchos materiales comunicativos, siempre partiendo de estas eh, fuertes y eh, vamos, comunidades con mucha trayectoria eh, con, las que ya, con las que ya contábamos. Lo que me parece importante a la hora de, de, de contar un, un proyecto como este, en este espacio, un poco retomando la primera una de las cuestiones que, que lanzaba ETEL, eh, es precisamente como esta cuestión de cuál era eh, el contexto del que partíamos, qué era lo que queríamos en un contexto muy claro. Porque es verdad que el proyecto, podemos decir, que es como muy... Muy complejo, con muchas capas, todo lo que se quiera, pero sí que tenía la voluntad eh, metodológica y política todo el rato de ser un proyecto extremadamente concreto y, eh, y que eh, fuera capaz de llevar a todos los efectos posibles y al mayor grado, eh, repito, de densidad, de concreción, esos planteamientos que eran planteamientos muy compartidos. Yo creo que el análisis de crisis sucesivas de José Luis es compartido eh, prácticamente en todo el mundo. Diagnósticos generales cada vez forman más parte de nuestras nociones comunes y aquí queríamos avanzar en la concreción de esto. Eh, para esto, mmm, en el que queremos, este qué queremos estaba muy marcado por el que era eh, el contexto ecuatoriano del momento y creo que esto se puede trasladar en parte a lo que estamos viviendo eh, estos años aquí. Es decir Por un lado, teníamos una oportunidad política de nuevos, eh, de nuevos conceptos y de nuevo espacio, nuevos espacios de diálogo político emergentes, en particular en Ecuador es la noción de buen vivir, que ha calado, eh, yo creo, eh, bastante de, en un, a una escala internacional. Una noción que se distancia del neoliberalismo, pero que también se distancia de las antiguas, eh, digamos, soluciones welfaristas del norte, que no evidentemente no, no han tenido demasiada viabilidad en el, en el sur global y que incorpora eh, eh, centralmente a otros, a otros saberes, a otras epistemologías y a otras comunidades políticas. De manera que el concepto eh, político vertebral del proyecto ya tenía en su código esta noción de diálogo de saberes, de epistemologías del sur, combinada con otro, otro tipo de tradiciones hackers, eh, etc. Y además... Eh, hay una oportunidad, eh, por decir así, económica. O sea, toda la cuestión eh, de, la, de la crisis ecológica y de la crisis económica en, eh, en América Latina se manifiesta como una necesidad de salida de un modelo de economías basadas en la exportación del sector primario a eh, economías de otro tipo, con más capacidad de crear y de, y de distribuir eh, riqueza. Esto que en los años 70 era la industrialización de los países, por motivos más que evidentes, en el siglo XXI se orienta en todos los lugares hacia la economía del conocimiento. Pero aquí, como bien han señalado, el campo es demasiado extenso y nuestra apuesta por la economía del conocimiento no iba hacia la extensión, la intensificación o la incorporación en nuevos países de dinámicas propias del capitalismo cognitivo, sino hacia esta cuestión de la economía social del conocimiento, que eh, dispone… El, la intervención del conocimiento de una manera muy distinta en términos de maximizar, de maximizar su acceso, pero también en términos de hacerla eh, sostenible desde todas las perspectivas. No solo de las personas que trabajan, no solo de los trabajadores, de las trabajadoras cognitivas, sino también de la naturaleza, del ambiente, de los ciclos de reproducción, en, en general lo que incluye la noción de, de buen vivir. Este, digamos, es el pacto constituyente de estas tres tradiciones políticas, la del sumac yache, que sería algo así como el buen conocer, el hábitat del buen vivir, eh, la sociedad del conocimiento y quizá la tradición que más podemos compartir en esta sala de los, los, el procomún, los comunes abiertos, eh, la tecnopolítica, el rollo hacker. ¿no? A partir de aquí, pues lo que se plantea es un programa de investigación con todos los objetos que un poco ya de alguna manera eh, he, he introducido y digamos que este mm, es el… Eh, el mm, responde un poco a esta pregunta del qué queríamos. ¿no? Eh, queríamos que en este, eh, en este ciclo eh, que se podía establecer entre el buen vivir y el buen conocer, encontrar los mecanismos concretos en las distintas áreas que fueran capaces, por un lado, de defender… Eh, los comunes del conocimiento en el sentido más amplio posible, es decir, desde los comunes de la informática al código genético de las especies de la Amazonía, a las prácticas agrarias, a la cultura viva comunitaria, eh, defender eh, estos comunes y crear las condiciones institucionales, normativas, eh, proyectuales, eh, de prácticas en, en todos los niveles posibles para promover y regar este ecosistema productivo. Hasta aquí, digamos, el, el marco de lo que queríamos. Ahora vendríamos a la cuestión, por así decir, más, más metodológica, que creo que es interesante... Eh, por, no por eh, la perfección que, que haya podido tener, que no ha sido tal, sino también por los errores que ha abierto y los procesos de aprendizaje que se han vivido. Que en un contexto como el que empezamos a vivir aquí, de constante diálogo entre instituciones, movimientos sociales, agentes, vecinas, etc., yo creo que sí que puede tener un sentido también después para retomar a la discusión. Eh, nuestra, digamos que nuestra primera y única regla era hacer, si lo que estamos proponiendo en, en este lugar es una transición hacia otra forma de organización económica, es el, que el propio proyecto funcionara incorporando las reglas y los regímenes, los mecanismos propios de esa economía social del conocimiento a la que queríamos llegar. Es decir, que el proyecto de alguna manera prototipara cómo sería esa economía en nuestras propias carnes y que, si se podía también, performar un poco la situación para que eh, el, el contexto en el que trabajábamos, que es un contexto, era un contexto eh, de movimiento, pero también un contexto institucional y académico, pudiera ir tendiendo a esa forma de organizar el trabajo y a esa forma de organizarse económica e institucionalmente que nos interesaba. ¿Cómo se, ¿Cómo se concreta esta idea? Bueno, pues, por un lado, se concreta en todo el tema de las licencias, etcétera, pero... Vamos, yo creo que esto está suficientemente sabido para, para incidir mucho más en ello... Se concreta también en las herramientas que usa el proyecto, es decir, el proyecto, eh, puesto esta diapositiva, no, no tanto por los datos cuantitativos de participación, porque tampoco se trata de, de, de una carrera para ver eh, cuánta gente participa en las cosas, sino más bien como qué tipo de, de participación y de, y de valor real añade, pero sí por las eh, porque se puede ver que las herramientas que se usan en algunos casos están basadas en el software libre, en la mayoría de los casos, y responden mucho a las necesidades del proyecto. Todo el rato se adaptan a lo que la comunidad está necesitando para seguir funcionando. Otra cuestión importante ha sido siempre mantener un equilibrio entre los distintos formatos de código que se producen. Porque, por un lado, se estaba produciendo un código técnico bastante especializado, como es por ejemplo, el que recoge el libro en relación con el cual eh, juntarse mucha gente a escribir el, el código orgánico de la economía social del conocimiento pues no acaba de ser muy posible. En, en una participación desterritorializada y a medio plazo sí que puedes acumular, pero eh, en procesos tan concretos eh, las, las dinámicas podían tender a ser más minoritarias. Pero, sin embargo, sí que se trataba de equilibrar todo el rato esta producción como muy técnica con una comunicación mucho más amplia. O sea, una comunicación que pudiera incorporar eh, eh, al proyecto otros lenguajes, otros saberes y eh, otros agentes. En el, en el entendido de que en esta situación no estamos solo en una lucha, digamos, por ver quién tiene la mejor solución técnica, sino que estamos en una pelea abierta por los imaginarios. Es decir, cómo nos imaginamos que va a ser eh, nuestro país, qué economía va a primar, qué formas de vida van a primar, tiene mucho que ver también con cómo eh, seamos capaces de comunicar estos proyectos, que eh, en pueden ser proyectos eh, muy virtuosos, pero a lo mejor de una escala o de una invisibilización social eh, bastante, bastante grande. Entonces, aquí le quisimos aportar siempre. La otra cuestión que, que viene muy vinculada con esta regla de hacer las cosas como, como pretendíamos que fueran hechas, es la de la organización del trabajo. Claro, si se estaba planteando, si estábamos planteando una transición hacia la economía social del conocimiento a escala de país con la reforma económica, institucional, etcétera, que implicaba, no podíamos eh, proponer esta transición… Eh, ...desde una metodología de a partir de mañana vamos a trabajar todos distribuidamente... ...articulando las inteligencias colectivas, etcétera... ...pero el diseño de esto lo vamos a hacer tres personas que hemos encontrado que son muy listas... ...y que os lo van a contar eh, de principio hasta el final. Es decir, el proceso de organización, de la investigación, de la producción normativa... ...de la producción de proyectos, de la producción de recomendaciones... ...seguía este principio de horizontalidad, distribución de tareas, etcétera... En este, en este gráfico, que puede ser más o menos confuso, lo que se ve es más o menos eso, es cómo circulan eh, cómo circulan los distintos borradores, los distintos documentos, cómo se someten a constante validación y cómo se van, eh, de alguna manera, reformulando. Algunos se tiran para atrás completamente, otros se van ampliando, etcétera En ocasiones, eh, esto todo el rato se, tiene, teníamos que pensar cómo, aparte de la buena intención, podíamos protocolizarlo y atarlo a mecanismos que aseguraran que este funcionamiento iba a ser el imperante. Entonces, ahí yo simplemente voy a contar algunos para, vamos, sin, sin más ánimo que traer ejemplos de esta situación. Por ejemplo, que las decisiones y las discusiones se tuvieran en un, en, en un proyecto como altamente distribuido internacionalmente y con distintas escalas también de arraigo local, que se tuvieran no encerrados sino en listas de correo, que es, un, vamos, que es una innovación técnica que no es de último momento, que se tuvieran en listas de correo abiertas de manera que las discusiones y las tomas de decisiones eh, estuvieran abiertas para cualquiera, mejoraba mucho eh, toda esta eh, distribución, todo este grado de horizontalidad. Lo mismo con la investigación, que los documentos estuvieran abiertos en todo momento y no fueran el, el plato ya cocinado que se sirve al final del proceso para que la comunidad, pues más o menos aplauda, te o lo que sea, pero vamos, que no tenga demasiada posibilidad de intervenir sobre el contenido. También mantener los documentos abiertos todo el rato con posibilidad de comentarios, etcétera, introduce mucha incomodidad para, digamos, los editores, las, las investigadoras encargadas, pero va, dando, va asegurando que parte de esta elaboración colaborativa no se pierda por el camino. Lo mismo, ir... Ir granando el proceso de distintos eventos, de distinto tipo, es decir, grandes cumbres con 200 personas, metiéndole ahí la cabeza tres días a saco al asunto, eh, traídas de distintos sitios, pero también con eventos, digamos así, más, eh, más populares donde puede participar la comunidad entera, porque el problema que se trata de resolver es cómo mejoramos esta producción de mortiño en este momento para, para toda la comunidad, con eventos en bares, etcétera, esa multiplicidad. De formatos también eh, permitía asegurar esto. Y ya por, por ir terminando, eh, lo que otros dos rasgos que metodológicamente nos han preocupado mucho, eh, y esto ya no tiene nada que ver con la, con la diapositiva que cuenta pues, otras cosas que, que hemos ido haciendo, es el tema de la sostenibilidad. Eh, en el sentido en dos sentidos. Por un lado, en el que yo creo que sí que se ha subrayado suficientemente, sobre todo ayer, de la precarización de las vidas, que tienen que contribuir a esto. Pero también en un sentido mm, ligado con este, que es que precisamente por esta situación es muy difícil que los proyectos eh, se den el tiempo y busquen los espacios para reflexionar sobre su propio eh, autogobierno y para dotarse de los mecanismos eh, de gobernanza que aseguran o que garantizan un poco que el resultado y el proceso, este eh, ciudadano que se quiera, vaya y acabe en la línea que se pretendía. Entonces, asegurar que más o menos hay fondos para los distintos trabajos y también en un ámbito académico que el capital eh, académico, que al final supone también retornos, se distribuye eh, de manera ajustada a la contribución, eh, era algo que todo, todo el proceso eh, estuvo preocupando bastante. Y ya el, el, el último punto sí que tenía que ver con la, eh, con la situación de… Eh, la, la, eh, esta situación como bastante eh, singular que, y que puede tener que ver con nuestro presente, que es esta idea de la eh, eh, coelaboración de la política pública o de las situaciones de cogobierno, eh, de este tipo de diálogos entre tradiciones políticas, eh, en principio bastante diferenciadas, entre comunidades indígenas, hackers, eh, expertas académicas, representantes de las instituciones públicas. ¿no? Eh, esto yo creo que fue que fue algo que todo el rato eh, daba e introducía bastante complejidad al proceso, pero que en distintos, en distintos momentos eh, se mostró que era posible, sin que fuera una situación, eh, digamos, Habermasiana de diálogo ni ninguna cosa, ni ninguna cosa así, que, sí que se demostró que eran espacios muy productivos. Muy productivos de muy buenos conflictos. Cuando había conflictos, los conflictos eran muy buenos, estaban como muy, muy bien enfocados y, y también de avance en, las, eh, en, en, en digamos, el, el encuentro entre los intereses que estaban ahí. Por una cuestión que es un poco, yo creo, que la que empezamos a vivir también aquí, que es que el, el problema del sistema eh, representativo con el que, eh, al que le estamos arrancando eh, cada vez más espacio eh, no era solo el, el problema, digamos, de legitimidad política, sino realmente también su impotencia. Es decir, nosotros lo que encontrábamos todo el rato es que, eh, la gente que estaba trabajando en instituciones eh, necesitaba eh, esa producción eh, ciudadana del, del código para poder llevar adelante, eh, digamos, eh, sus objetivos programáticos. Y, a la vez, era relativamente eh, fácil... Eh, movilizar la participación de distintos sectores sociales, si sí existía el incentivo cierto de que esas, eh, esas eh, propuestas y ese trabajo estaba escalando eh, a, a la norma jurídica, a la práctica de la institución, eh, etcétera. Es decir, esto con muchas eh, cuestiones que tienen que ver con la generación de confianza, que tienen que ver con el cambio en la relación jerárquica que ha sido tradicional, en la relación entre los representantes públicos y los movimientos y los agentes sociales, con muchas dificultades de este tipo, pero sí que, eh, sí que no, nos parece como un espacio de aprendizaje eh, fundamental, sobre todo porque no hay en este, en este contexto eh, otra, otra posibilidad que trabajar en esta clave. Entonces, muchas gracias.